Comencemos a trabajar con el ejercicio de la clase 14. Como ya les había anticipado en el video anterior, este ejercicio va a agregar funcionalidad agre incorporando una nueva entidad, en este caso la, la entidad Autor. Sí, el ejercicio anterior teníamos, teníamos dentro de la entidad Libros el identificador del autor, el código del autor. Y en este caso dentro del autor vamos a tener el código, el nombre y el apellido. Esto es solamente para, para fines prácticos, pero podríamos tener muchos más valores que, que, que nos den información sobre el autor. ¿sí? Inclusive podríamos tener mucho, muchas más entidades. Por ejemplo, un autor podría tener un código de país y por otro lado tendríamos la entidad país, donde tiene el código, tiene el nombre del país e información que tenga que ver con esa entidad. En este caso, nosotros vamos a, tra a trabajar con, con la entidad autor agregada al, al ejercicio anterior. Obviamente, al agregar una entidad necesitamos tener altas, necesitamos tener bajas. Así que vamos a, a construir eh estas ...las funciones necesarias para, para poder hacer este tipo de cosas. Obvio, podríamos tener altas, bajas, modificación, listados... ...que tengan que ver con cada una de las entidades. Aquí solamente vamos a hacer el alta y la baja... ...y después vamos a incorporar una función que liste los libros... ...pero tomando información de las dos entidades. O sea, le vamos a pedir que nos liste los libros... ...en un solo listado, pero que nos muestre... ...en lugar del código del autor el nombre o el apellido del, del autor. ¿sí? Es indistinto. La idea es que a partir del código que obtenemos de una de las entidades, accedemos al otro array y obtenemos con ese código el apellido o el nombre del autor. ¿sí? Es como poder interactuar con esas entidades. Bien. ¿Con qué nos encontramos aquí? Que ya teníamos funciones, ¿sí? que las venimos arrastrando de del ejercicio anterior. Así que no nos vamos a meter con ellas. Eh, a esas funciones se le agregó la palabra book. ¿Sí? Porque por ejemplo se llamaba set status, bueno ahora es set, set book status, para que no se confunda con la que hace el set author status. ¿Sí? Las funciones la verdad no agregan nada, sino que básicamente tomamos las funciones que ya habíamos desarrollado para los libros, le cambiamos el nombre. Y tomamos esas funciones como base para poder generar las funciones que nos permiten hacer el alta, baja y modificación de las nuevas entidades. Así que acá tienen como el primer truco de que se pueden basar en esas funciones que ya desarrollaron para poder dar de alta, de baja y de modificación otro tipo de entidades. A lo sumo lo que les puede llegar a cambiar es el tipo de dato que, que estas alojan. ¿sí? En este caso el autor... Eh, a diferencia del libro, tenía un, tiene un código de autor, pero después tiene nombre y apellido, que son los dos del tipo, del tipo cadena de carácter o string. Y una función que sí, no tiene nada que ver con esto, y nos vamos, nos vamos a meter en ella, es la función que nos permite mostrar los libros, eh, pero mostrando a su vez información del autor. Entonces, para ello, esta, esta función no solo recibe el array de libros, el cual nos indica cuál es el largo de ese array, sino que también debe recibir el array de autores y el largo del array de autores. ¿sí? Esta función es la que, la que vamos a explicar, ya que estas son iguales que la que habíamos trabajado para libros. Y aparte ustedes está, ahí tienen el código disponible para, para poder chusmearlas. Fíjense que se creó la entidad, la entidad eh, autor, que tiene nombre, apellido y el ID del autor y un status. Y al igual que trabajábamos con, con la entidad libros. ¿sí? Así que claramente el AVM es muy muy muy parecido. Algo que ya habrán notado que a partir de ahora estamos trabajando con tanto los, los nombres de las funciones eh, como las variables las estamos declarando en inglés. ¿sí? Eso creo que ya, ya lo empezaron a notar: es que empezaron a, a desaparecer las funciones declaradas en, en español. Eso es una, una buena práctica como para después poder compartir código, ¿sí? que se acostumbren a trabajar con las funciones declaradas en inglés y las variables. Bien, estamos aquí. ¿Qué función vamos a prestar la atención? La que nos hace la impresión tanto de, del código de autor y de, de libro: ¿sí? show, show, book, author, array. Esta función, como habíamos visto, recibe tanto el array de libros como el array de autores. ¿sí? Y al momento de imprimir es muy parecida a la que habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿sí? Imprime esta cabecera, pero difiere del anterior al momento de imprimir un autor en lugar de su ID. Fíjense que para poder hacer eso, nosotros tenemos que... Una vez que detectamos que este es un libro de imprimir, o sea que su estatus es distinto de cero, tenemos que buscar si el autor, o sea, si el ID de autor que figura en ese libro ¿sí? existe. En el caso de existir, vamos a copiarlo ¿sí? en esta variable auxiliar, que se llama auxautor. Vamos a copiar el texto, el last name, en este caso el apellido, del autor. En el caso de no existir, Vamos a, con ese printf, que no sé si hasta ahora eh, habíamos trabajado, pero básicamente es un printf pero en una variable, ¿sí? o sea, yo dentro de esta variable voy a imprimir lo mismo que, acá, a, en esta parte se parece al printf, ¿sí? o sea, dentro de la variable voy a imprimir esto. ¿Esto qué es? bueno Básicamente es imprimir un signo de preguntas para indicarle a nuestro usuario que ese autor que figura ahí, nosotros no lo tenemos registrado en la tabla de autores y le vamos a mostrar el ID como para que pueda subsanar esta situación. Así que en autor AUX en Autor o, va, o bien va a quedar cargado el apellido del autor en el caso de que sea válido o este signo de preguntas que entre paréntesis nos indica el ID. Entonces al momento de imprimir en lugar de mostrar eh, el ID de un autor vamos a pasar a mostrar o el apellido o ID por ciento de. Esta es la única función interesante, el resto las, las pueden investigar ustedes mismos, no son más que, que funciones típicas de ABM muy parecidas a, a las de la clase anterior, al ¿sí? ejercicio de la clase 13. Bueno, vamos a ver qué pasa en el main, ¿sí? que como van a ver ahora, hemos creado dos funciones. Una que nos permite llamar a la administración de autor y otra función que nos permite llamar a la administración de libros. O sea, al ABM de autores y al ABM de libros. Vamos a ver de qué se trata la de ABM de libros, por ejemplo. Bueno, es casi el ejercicio de la clase anterior. ¿sí? O sea, el ABM de libros. Si ustedes lo, lo chequean paso a paso, van a ver que es muy parecido a lo que se hacía en, en el main de la clase anterior. ¿Sí? Como pueden ver, se hace todo lo que tiene que ver con alta, con baja, con modificación, con el listar y con el ordenar. Es el ejercicio de la clase anterior. Pero ahora dentro de una función. Y algo parecido hicimos, un poco más reducido, porque solamente hace alta, baja y, y listar. Ustedes si quieren le pueden incorporar el resto de la funcionalidad. Con el ABM de autores. ¿sí? El ABM de autores es muy parecido. Permite hacer una administración de autores. Y así sucesivamente, en la medida que ustedes incorporen nuevas entidades... Pueden ir haciendo funciones que las administren. ¿Para qué es esto? Para que nos quede un, una función main muy chica. ¿sí? La función main se va a encargar de ofrecer al usuario un menú con tres opciones. Ingresar al ABM de libros, ingresar al ABM de autores o listar. ¿sí? En ese caso, nosotros ingresamos al ABM de libros llamando a la, a la otra función. La otra función le ofrecerá... Un menú que hace referencia a dar de alta, baja o modificación los libros. Y en lugar de tener como opción el salir, tiene una opción que es retornar. Que básicamente lo que hace es salir de esa función. Entonces nosotros volvemos al lazo de control principal. ¿sí? Y le volvemos a mostrar al usuario nuestro ABM. ¿sí? O sea, nuestra, nuestro menú. ¿Qué le ofrece? Ir a libros, ir a autores, listar los libros o salir. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro lazo de control. Algo interesante también, fíjense que empezamos a utilizar el clear. ¿sí? Porque eso de estar imprimiendo y, y irnos como para abajo en la consola no está bueno. Sino que está bueno imprimir siempre en el mismo lugar. Entonces para eso es necesario limpiar la pantalla. Esta forma de escribir el, el clear del system permite que eh, según el sistema operativo se ejecute el CLS o el clear. ¿sí? Según si tienen eh, un sistema basado en Unix o en, o en Windows. Así que bueno, ¿qué es lo que logramos aquí? Bueno, hacer un, eh, lo que se llama un menú anidado. sí, O sea, si nosotros del menú principal elegimos la opción 1, iremos al menú, al menú de libros. Y si del menú principal elegimos la opción 2, iremos al menú de autores. Así que bueno, esto es más o menos de lo que se trata este ejercicio. Vamos a compilarlos, no tenemos errores. Bueno, vamos a probarlo. Podemos comenzar haciendo el listado general. Como pueden ver en este, en este caso... Cada uno de los libros, ahora en lugar de tener el ID de autor como tenía antes, ahora tiene el, el apellido ¿sí? del, del autor. Pulsamos Enter para continuar. Podemos ir al ABM de libros. ¿sí? Pueden ver que pulsando 6 regreso. Voy al ABM de libros y, por ejemplo, vamos a hacer una baja. ¿sí? Entonces voy a dar de baja el código 1. Puedo aquí listar los libros. ¿sí? Veo ahora que en lugar de 4 tengo 3. Pero fíjense que en este listado el autor me aparece como una ID, como aparecía en el ejercicio anterior. En cambio, si yo regreso ¿sí? y veo la lista que tiene en cuenta las dos entidades, veo que aparece el título del libro y el, y el nombre, el apellido en este caso del autor. Bueno, el otro ABM que tenemos sería el ABM de autores, que también tiene un listar. Entonces yo puedo ver quiénes son los autores que, que tengo habilitados. Nada, esto, esto funciona, pero podríamos dar de baja a un autor. Le digo que, que el autor número 1 ahora está dado de baja. Entonces, tengo un autor menos y ahora vamos a ver cómo se comporta el listado de los libros. ¿sí? Fíjense que en el caso del código 4, el autor, como fue dado de baja, me dice mira, no sé quién es el ID 1 y me aparece de esta manera como para que yo lo pueda subsanar. ¿Sí? Así que hasta aquí fue todo. El, el, la idea de este ejercicio era más que nada que entiendan cómo trabajar con, con esto de menús anidados, que lo, lo vamos a utilizar bastante, y el tema de poder ir incorporando eh, nuevas entidades, ¿sí? libros, autores, países, provincias, y, y no estar solamente trabajando con, con una entidad dentro de nuestro código. Así que bueno, esto fue todo. Chau chau.